Chicos, bienvenidos a tu canal favorito TecnoApples. Chicos, en este momento, en esta ocasión, en este lugar, en este canal Les traigo una aplicación para sus tonos, para que los apliques en WhatsApp Y no hablando mucho amigos, y si les interesa, quédense en el video Y les mostraré la mejor aplicación en tonos Tecno. Bueno chicos, la aplicación la cual tanto les hablabas que es muy buena, la mejor de las tonos, la aplicación se llama tonos para Mensajes 2021. Bueno chicos, el enlace de descarga se los dejo en la descripción para que disfruten de estos maravillosos tonos para tu WhatsApp, para establecerlo también como tono de llamada. Botón de contacto, como así que puedes utilizarlo en tu contacto. Más utilizado, excuse me boss los este es ¿no? para mi son, los recomiendo. Listo, ¿cómo lo aplicas? Ustedes te dan la flechita y le aplicar como mensaje o notificación. La aplicas y listo. Y ya estará aplicada y esta aplicación tiene unos fondos de pantalla de rechupete, son unos fondos de pantalla lindos, hermosos para su fondo de pantalla. Aquí se los estoy mostrando y cómo aplicarlo. Le das en establecer como fondo de pantalla y ahí los puedes eh, colocar como tú quieras, ya sea de bloqueo o de inicio o ambas, o fondo de perfil de WhatsApp como usted desee. O si quieres solamente descargarla, usted le dan ella y le da guardar. Y se guardará en su galería. Bueno chicos, no hablando más. Gracias por ver el video. Y ya sabes que el linda de descarga te lo dejo en la descripción. Y se suscriban y le den like y un hermoso comentario.